Hola amigos, soy de Ecuador también, un gusto. Estamos de aquí en Sevilla, España, vendiendo un poco de artesanías de Ecuador y algo que hacemos a mano en cuero. Un gusto que paséis bien estas navidades y un feliz año. De aquí, fuera de España, pero las trabajamos nosotros a mano. Diseños que a la gente le gusta. En verano viajamos por toda España expo en exposiciones de, de ferias de varios países y eso. Después de ese bonito mensaje de Luis de Ecuador también, seguimos con la magia que tiene la Navidad aquí en la ciudad de Sevilla. Castañas, otras de las tradiciones para las navidades sevillanas, te recomiendo quitarles la cáscara y disfrutarlas. Ha ido ya un poco la noche, vamos a ir a otro barrio. Aparece la noche sevillana y te invitamos a otro barrio importante de la ciudad como es Triana. Puente de Isabel II, a mis espaldas el río Guadalquivir, al otro lado vamos a Triana, a ver qué tiene para presentarnos este afamado barrio de la capital andaluza. Ahora sí, ya caminando por Triana, la verdad que está bastante bonito, eh, aquí hay mena, menos cantidad de gente, entonces también es bueno disfrutar de este bonito barrio. El mes anterior nos admirábamos de la calle Asunción. Esta vez estamos en la calle San Jacinto, que también está bastante extensa y tiene mucha, muchísima belleza. Próximo video, no se lo pierdan en la Feria Navideña de Sevilla. Un abrazo a todos, cuídense mucho, pórtense bien, disfruten de la vida, de la Navidad, de la familia. Y hasta pronto, chao.